¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso En este preciso instante Estamos en Brawl Stars Brawl Estrella Sí, Brawl Stars Porque estás en, en español son estrellas Bueno, estamos en Brawl Stars Y no es mi primera vez Porque como veis aquí, tengo a Bus Y, y tengo, porque me compraron el pa el Brawl Pass y se supone que yo ya tengo bus y bueno, yo ya jugué a este juego bastante, la verdad. En nivel 48. de, de rango tengo al bus, rango 19, me faltaba un poco para el 20 y me dan más puntos celulares. Y bueno, no sé, yo tengo 31 gemas, pero antes tenía más porque me, me las metí. Me metí 11 euros, me gasté de, de mi hucha 11 euros de tener 170 porque el, el brow pass varía 169 y si sí, me sobró uno y por eso es la de 31 eh, y han puesto una oferta muy buena que es de 29 gemas por 1000 duplicadores bichos pero mejor no lo voy a comprar porque mejor no porque antes era 40 pero han puesto una oferta de, de 29 gemas es que eh, si quiero comprarme algo, lo tengo que pedir a mi padre y tardaría mucho. Y ahora, la verdad es que estoy haciendo un vídeo que necesito, no sé, puedo tardar tanto, ya que voy a ir a un sitio. Y bueno, vamos a empezar la primera partida. Voy a poner. Sí, sí, sí. Voy a poner Brawlers Aunque es un modo de juego muy difícil, ¿eh? No, además, aunque yo, Es que no he jugado tantas Brawl Stars. Además, eh, me tocó una vez. Sí, aquí están mis Brawlers. Y me tocó una vez a. Ah, sí, aquí está, mi único brawler de es Colette y Bus. Bus es el Brawl Pass y Colette me tocó en un en, un, en una caja grande. No he jugado tanto y por eso tengo 1865 de copas. Eh, Aunque perdí algunas por culpa de perder tanto. Bueno, vamos a empezar esta partida. Vale, bien, eh, aquí empezamos y. Vale, empezamos y. Bueno, ya me matan. Estaba claro, o sea. como me.? Vale, bien, bien. Vale, bien, Bien, le, le doy. No, tío. No, le, le va a ir a la UTI, pero al final no, no le va. ¡Oh! Corre a por el barley! Vale, y es ese es el robot. ¡Ay! el robó de la sin querer decir que cuando aparece ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el de ahí Bien, bien, bien Voy a usar el... ¿Esto? Este ataque... Cuenta que solo te aparece pocas veces Y hace mucho daño Pero en este ese la necesitas el ¡Vámonos! Le he dado Le he dado... No, tío. No, le iba a dar a la uti. ¡Oh, que lo consiguen, que lo consiguen! ¿Pero qué? ¡Que acaba de pasar! ¡No, tío! No, ¡No! ¡Le estaba disparando! ¡Le estaba disparando! Y ya... ¡Ah, mira, qué bien, ¿no? Perdón. No um, hay explicación para lo que, de pa lo que acabo de ver. No, tío. Espera. ¡Ay! Yo con Jackie soy demasiado malo. O sea, con Jackie, con ese Brawler y con el Jackie soy súper malo. ¡La ah, no ¡Vamos! ¡Vamos! Mar vale, solo falta una y ya está. Pero igualmente también si se acaba el tiempo, ya ver, tenemos tanto. Porque él... Vale, ahora sí se mueve, ¿no? <risa> Uf, Bien. Hay que protegerle que tiene la pelota. Tiene que marcarla. Oh, oh, ¡Vámonos! ¡Victoria! Primer partido de victoria, ¿eh? Y eso que no en este tema. da! Vale, bien. Volver a jugar. No, mejor no, mejor. No, tío, yo da igual, ya igual. No, no, no, quítalo. Uf. No, tío. Yo no puedo quitar. Oye, okay, si, por si no sabéis, estoy jugando en ordenador ya que hay una aplicación que es llamada Blue Star, que es es para todo juego de móvil y gracias a eso pues estoy jugando desde un ordenador por esa aplicación pero todos los youtubers que veo de, de este juego siempre juegan en... en... en móviles, o sea, es como si no supieran que estaba para también ordenador. bueno, en realidad no, pero eso es una aplicación Bueno, ya sabéis lo que digo ya lo he visto Ay, Dios, voy a estar aquí no ha visto nadie, creo que sí me han visto todos, hombre, si es que la pelota se ve, tío, no se le tapa que extraño, este daño, no la traigo corre, paso, paso eh... y no lo coges pero ¿qué hace? no Ay, se ha movido, sí, tío se ha movido, se ha movido por eso he fallado si me acerco a alguien con este brawler en donde está el círculo este me ha salido alguien, es el único brother que puede hacerlo. Si me ha a alguien, es como que se me sube lo de, lo de la UTI que es el ataque más fuerte. Que también se consigue haciendo daño a alguien. ¿Sabes? Ah, ya lo consigo, ah, por lo menos ya lo tengo. Ya. No que sea muy bueno, pero por lo menos es una skin muy buena. Tío, la hicimos el lauti el de, de Sherry tío O sea, es que te da un disparo súper fuerte Y eso que es la primera persona El primer round de, no, de todo Oh, oh Oh, oh, no Pero que... Oh, menos mal, tío, por un segundo me pensaba que iba a perder Menos mal, vale Bien. No, tío, he fallado. Ah, mira, qué bien, nada, ha pasado, que bien, ¿no? Bueno, es sí que le he dicho, tío. Es que dispara, eh, Un disparo, pero que no veas. O sea, quita un montón. <risa> Sí, es que no puedo ¡Oh, oh, oh! vámonos oh. Pero... Le Otra ganasta ¿Vale? te doy? ¡No, tío! Me ha disparado, pero no se supone que tenía que parar de ¿O era cuando llegas Creo que era cuando llegas ¡Bien! Vamos, victoria En ayudar el... bien Otra vez el la, que bueno soy Estoy mejorando, ¿eh? Y eso que antes era malo bueno, me falta nada para conseguir esto, que son para poder ir al browser, a, a cualquier browser que tenga, pues darle 50 puntos de fuerza, que será para mejorarlo. Son para mejorarlo, sí. Y pues bueno, me falta nada para el rango 20 y me van a dar muchos punteros de no sé cuántos, pero no. Lo que quiero ahora es eh, conseguirlo ya, por si acaso No tengo desafíos, ya que la última vez me los hice todo, O sea, me lo hice todos, menos diarios Lo que pasa es que los diarios solo te dan 100, o sea, son muy pocos Aunque debería de ser menos verdad No sé Bien. No, tío, es que no un crow... Ah, me mata el crow. Me mata el crow, tío. El crow es el pájaro ese Y yo no pensaba que había mandado otro. Uf, menos mal que ha fallado. ¿Qué? No ha fallado. ¿Qué? ¿qué le la conseguido? Acabo de dar, tío, acabo de darle a la amarilla. Estaba disparando sin quererle dado a, a la amarilla. Es que, tío, ah. A mí siempre que, que le doy al canto, siempre se sale para afuera, pero esta vez no, o sea, esta vez se ha salido, ha enterado, o sea, eso, y eso, hay muy pocas probabilidades, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿qué? Pero si sí, lo he dado, o sea, le he dado y, y ha llegado, tío, lo habéis visto, lo habéis visto todos. No, tío. No, me ha visto, me ha visto, me ha visto No, tío, es si que no me daba tiempo de ir ahí No, tío, que... No, no, no, no, no, tío. Es que lo malo... Es lo que menos que... ¿Sabéis qué más odio del lag de Brawl Stars? ¿Sabéis lo que más odio en vez del lag de Brawl Stars? Lo que odio más que el lag es que te quiten trofeos cuando pierdes Es que eso lo odio, tío Es que deberían de quitarlo, tío Es que cuando pierdes se quitan trofeos Y eso no está bien, tío O sea, esto eso deberían de quitarlo, tío eso, Es que, tío Ay, no, tío, no me voy a ir No, tío, es que, es que ya perdemos Es que, tío, cuando pierdes Te quitan trofeos, es que eso no me gusta Nada, tío O sea, de eso de Brawl Stars que han, que han hecho Tío, no me ha gustado nada a no me voy a agachar la ulti, voy a... Stupid bien, bien. ¡No! ¿Pero qué me dices? Es que de... no sé ¡No! Y la Me va a agachar... Nada, pero ya perdemos, o sea, no me da tiempo de... Es que no me da tiempo tío Ya tengo la ulti, pero no me da tiempo de... Nada, tío no me lo puedo estar creyendo. Es que, tío, mirad. Me quitan 5 O sea, es, es que es que no me gusta nada, tío. Voy a poner otro modo de juego. Me quitan 5, Es que eso no es. Tío, eso lo odio. Es que. Este es el ganador del día. Es de una. De, para como crear mapas. Pero en realidad yo no sé cómo crear mapas. O sea. A mí no me sale ese modo de juego para poder crear, o sea, ¿dónde está? Pues no lo sé, tío, o sea, no sé, se no se puede, o sea, para mí no se puede ya construir mapas. Pero deja a la gente, o sea, voy a poner nuevo mapa, aunque no me den nada. Bueno, sí me dan fichas, pero no me dan trofeos. Igualmente voy a probarlo, ya que la ha hecho a alguien, es el ganador de este día. Cada día hay un, un mapa ganador. Y quien lo gana, pues... Lo ponen ahí para para que la gente lo juegue Y el que ha ganado hoy, pues ha sido este Tío, ¿cuánto tarda la gente en meterse? Que tan vale ahora? Y eso antes de... La... Bueno, ¿qué es esto? ¡Bueno! ¡Oh! No <risa> <risa> ¡Madre mía! Uh. Corro como... Corro que me la pelo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah, ¿qué loja que lo ha hackeado, tío! ¡Qué asqueroso! O sea, como es el primo, él puede saltar las paredes y puede ir hasta ahí. ¿Triven, ¿triven? ¿Triven? ¿Triven? ¿Triven? ¿Triven? ¿Triven? ¿Triven? No, pero tranquilo, pide... me da igual si pierdo, o sea... ¿Triven? ¿Triven? ¿Triven? ¿Triven? ¿Triven? <risa> Madre mía, pero cuántas veces puedo usar el primo, el, el primo, madre mía, o sea, no, nada, no, pero da igual, no me quitan nada en esto. Es que tío, odio de que me quiten trofeos cuando pierdo en los mapas normales, no en eso, pero. Y eso es bueno, o sea. Hay que matarle, matarle. ¡No! ¡Uf! casi ganó, pero da igual, da igual. No me quita nada, ¿lo veis? Anda, tampoco me da más picha. Bueno, vale, vale, ahora vamos a jugar supervivencia. Esto es de sobrevivir. ¡Oh, mira! Pues mira, esta va a ser la última partida, porque mira, ya ha durado 14 minutos y eso que he estado en nada. 14 minutos ya, o sea, es increíble. Con pues lo de poco ya he estado. Mira, me ha dado tiempo. con vale, pues esta partida es ya no me a terminar Tengo que ganarlo, o sea, es la última. No tengo ninguna no adhesión de... Es que yo aquí en una relación que está en el nivel 53, pero no la tengo todavía. Y por eso no tengo que estas. Uh, no, estoy viendo un león. No digo león de tigre, no. De, de tigre. Pero estamos locos, ¿qué estoy diciendo? No digo león de un animal, sino digo a ese.. A ese que está como encapuchado. Pues a ese digo. Es que se le han llamado león. Y es que es un brawler legendario Los brawlers legendarios son muy difíciles de conseguir Y... pues es que... no se sé, va a ser complicado buscar contra él Tío, un primo con mil... con 10.000 de vida y... y más, ¿eh? 10.000, 2.000... de vida O sea... ha matado No, no, no, no, él tiene... ¡No! Y me sigue este sí. Me sigue este ¿Qué es el team? Yo... Espera, espera, tengo una idea. Le voy a traicionar. ¿Qué es la... No, es la... No, me lo ha hecho él. Me lo ha hecho, tío. Lo que quería era fingir que hago team, pero quería traicionarle. Y lo que he hecho es que me maté Es que me traicione él. Bueno, me ha dado cinco. Por lo menos no me ha quitado. Bueno, pues. Vaya, ya. Ya termina el vídeo. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. No sé, pero antes de acabar el vídeo, no sé si pensarme dos o tres veces de comprarme una caja grande y a ver si me toca algo, pero es que a lo mejor no me toca nada y he desperdiciado 30 gemas para nada Pero es que a lo mejor a lo mejor me toca algo importante, pero es que quién sabe tío Mejor vamos no me a dejarlo por aquí el vídeo, <risa> espero que os haya gustado darle a like, suscribiros a mi canal si queréis ver más vídeos de eso, ay no, voy a dejar de grabar ese juego bueno, a lo mejor, no sé, ya veremos. Yo voy a hacer otra parte. Bueno, pues espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros si queréis más de estos. Y adiós.